La reforma fiscal 2014 generó más datos beneficios el... para la frontera. La, la formalidad el... de las empresas es una tarea La economía americana avanza La, la proveeduría maquilador sigue siendo la el gran concentración de México. poder de mercado en México. La transparencia no gubernamental continúa. No es Nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y le damos la más cordial bienvenida, como todos los martes, a este espacio de, de, de una hora para hablar precisamente de finanzas y de negocios. Eh, como decía, mi nombre es Emanuel García y junto a mí está el legendario doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Que, que nos tenía eh, A lo mejor castigados Porque no vino la semana pasada por asuntos Que tuvo que atender Pero ya está aquí, como como lo prometió Y, y como dice al pie del cañón, ¿no ¿No decías Luis? Buenas tardes Por cierto Luis, a ver la pregunta obligada ¿Qué número de programa es este? No Ya no sé, ahora sí ya dejé ahora sí le, Después pero... de, de, de tu bullying No, ¿Cuál de... bullying? O sea, era era La, contabilidad <risa> la verdadera, o sea, a ver <risa> Que no le tomen el pelo, o sea, ¿qué número de, de, de emisiones esta? Pero ya, ya, es, ya, es, ¿ya pasamos la 100 o no. Sí, sí, ya tenemos 100, pero bueno, entonces ya tenemos 100. Entre buenas y malas noticias, ¿no? Porque como habrá visto, pasamos pandemia, pasamos ahora este cuestiones de inflación, ahora enfrentamos a veces amenazas de recesión, y entre que sí, que no, que dominamos la cresta de la inflación y que la FED nos dice que no, que siempre no, la semana pasada pues eh, hemos tenido ya de todo no en este espacio, así que bueno, pues todavía lo que nos falta. Eh, Luis, pues tenemos hoy un programa con noticias que, que no son del todo halagadoras, en el sentido de que eh, la semana pasada pues se, se liberaron los datos que, que nos, nos habían hecho creer, o, o como decían algunos, nos habían hecho soñar que ya habíamos dominado, domado la, la ola de, de, de la inflación, y, y pues la FED... Nos dijo que no Y esta semana, precisamente hoy eh, Más concretamente en estos momentos Están encerrados tomando la decisión Si eh, van a incrementar las tasas Que yo creo que la decisión está tomada Nada más de cuánto le van a, a meter Bueno, ¿no? eh, son, son, son varias cosas Que se tienen que eh, considerar Evidentemente eh, la, nor, eh, Normalmente eh, los go las juntas de gobierno de los bancos centrales, en este caso en Estados Unidos de la Reserva Federal, pero normalmente son conservadoras y normalmente asumen una versión más al riesgo, es decir, ven el problema eh, eh, como este, algo mayor a lo que pudiera ser. De hecho, la, las tasas de inflación en, en América del Norte se supone que están relativamente ya, eh, vamos a decir, estabilizadas. No significa que estén bajas, pero sí estabilizadas. Eh, pero esta posición que tienen los bancos centrales, eh, en términos de cómo ven los panoramas, siempre son un poco más eh, precavidos, más conservadores, y sí asumen un mayor riesgo. Eh, es decir, lo asumen en términos de expectativa. Entonces, eso lleva eh, conlleva pues que, que si van a mantener esta política de incrementar las tasas de interés, eh, sobre todo, por decir así, para, para darle eh, mayor certidumbre a la economía, eh, para darle este, cierto puntillazo a, a la posibilidad de que eh, la, la dinámica inflacionaria se, se, este, se desboque, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, parece ser que ahora van sobre las expectativas precisamente de inflación no tanto que los números nos estén sí, diciendo está, que está hay. relativamente ya estabilizado, ¿qué significa esto? que bueno, no se espera eh, que, que la inflación sea todavía mayor, pero se, pero se mantiene una inflación alta con respecto a las tasas objetivo que ha sido en varios países, normalmente entre el 2 y el 4% que ha sido un poco las tasas objetivo de varios países, pues ya está más allá del 8%, eso es claro yo, yo sigo insistiendo Que, que, que vamos diez. a llegar al, al 9.99 A al, los al, al, al dos dígitos de, Dos dígitos, de, nada bueno, más no, no, Es, que es algo que hay que, que hay que ver Todavía, Todavía Están falta. pocos meses los que faltan Y en México estamos en alrededor que Del, del 8.5 8.5 sí, más o menos. Anualizado, anualizado. No es acumulado. Es decir, no, no, no, es, es que un año contra el otro, otro. mes sí. este otro mes ya va a ser 8.8 y el otro mes 9 no. Sí, que si es coincide. sino cada mes por el, por el, este, lo que es la, la inflación eh, se anualiza y estamos en un 8.5 aproximadamente. De, de todas maneras la noticia no es buena, o sea, es decir el año pasado tuvimos, ¿cuánto cerramos? 8.... No, y algo ¿no? no, o sea, 7 al menos si llegamos, ¿no? Porque es decir, hubo una pérdida de poder adquisitivo el año pasado. O sea, y ahorita tenemos ya otra pérdida también. O sea, si ya la sumamos, bueno, eso, eso sí. en realidad es que sí, ya algo No golpe con es. respecto al salario mínimo. No, no, no, porque mínimo, hubo un aumento pero con, con mi salario. al salario Sí, con, de mi, salarios, sí con mi salario. O sea, es decir, de mi salario ya tuvimos un más del 10% de, de, de, de pérdida. O, o muy cercano al 10% de, de, de, de pérdida de poder adquisitivo. Sí, o sea, velo de esa manera. Yo te digo, yo voy al mandado y, y es donde donde veo las cosas no Y, y, y uno de, de los eh, productos que más ha subido Ha sido la cebolla De los que en, en este caso este el mes aguacate cuando tú eh, claro. tú consumías mucho aguacate No, no, pero creo que el aguacate ahorita no está tanto La cebolla no, es la que sí se disparó Sí se disparó y ahorita es un buen momento para invertir en cebolla De los que tuvieron Nada más que en este caso eh, que se está esperando es otro punto .75 de, de incremento o sea realmente están está con el tercero, sería el tercer incremento de ese nivel que sí, nunca bueno, se había visto. Es una visto. discusión que hay en varias bancas centrales pero también atendiendo a la situación económica eh, de hecho ya ves que en Europa sí se elevó a 1% la tasa eh, en, en 1% de la tasa de en un solo tasa, golpe en un... De un solo golpe lo que significan 100 puntos pero eh, pero ya se se está comentando ahora que si vuelve a hacer eso la eh, la banca europea, la banca central europea, este va a provocar graves daños a la economía. Entonces, insisto mucho que las juntas de gobierno, es, obviamente, sí tienen que estar al pendiente de la, de la inflación, porque implica pérdida de valor de la moneda, pero también al pendiente, o sea, sí tienen que ser recíprocos con, eh, y, y tener un balance, un equilibrio con respecto a a la situación eh, de crecimiento de las economías. ¿Quieres? O sea, que, que la medicina no vaya a matar al enfermo. Exacto, exacto. Eh, es, es, es un poco eso, entonces eso tiene que tenerlo pendiente también la Reserva Federal de Estados Unidos, la banca, el Banco de México aquí y, y para ver eh, esa situación. Bueno, por, por lo que leía realmente, lo que quiere acotar ahora la Fed es las expectativas que tienen sobre todo empresarios que, que están viendo que, que la inflación sigue. Aunque en realidad no es ya como lo decías tú, la inflación propiamente, sino que la idea de que van a subir. Entonces ellos suben los precios para adelantarse y entonces con este mensaje sí, la FED… es lo que se llaman las inercias. La inflación obviamente tiene sus fuentes, tiene sus causas, empieza a generar en la economía un proceso y luego hay una serie de inercias. Y esas inercias mucho tiene que ver con toma de decisiones eh, respecto a las expectativas o, o empresas o en su caso sectores que puede, se aprovechan un poco detienen la situación y toman decisiones de incrementar los precios. Claro, sin necesidad de incrementar, porque no han subido los precios como tal o esperan que no suban entonces ese es el mensaje que quiere mandar la FED de decirle ya tranquilos o sea, vamos a seguir metiendo el freno si es necesario pero bueno, tres veces del punto 75 que es algo pues inusual o claro, un, bueno, claro, insólito. ¿no? Y además para una economía como la norteamericana que estaba acostumbrada desde ese tiempo a tener tasas prácticamente cero igual como las europeas ¿no? y ahora pues la historia la, la historia cambió ahora con, con inflaciones por encima de la de México no o sea que, que digo siquiera es poquito pero pero están, están por encima de las de México entonces ya ya es algo entonces eh, vamos a ver qué pasa, la decisión se toma hoy obviamente pero se, se publica o se, o se difunde o se libera mañana pero pues prácticamente no hay mucho que, que esconder, o sea, se espera que sea .75 y que y que mañana mismo la FED esté dando la, la noticia. Probablemente eh, esto vaya a afectar obviamente por centavos al peso, otra vez, creo que ya lo está afectando. Pero en un margen, ¿no? bueno, sí, un, terminó en 20 pesos. Sí, claro, pero Entonces, estamos hablando de detallitos en realidad, no, no tanto. Sigue, el peso sigue siendo muy estable, eso es lo que tenemos que decir. Eh, por muchas, por varias razones, entre obviamente varias razones en términos internacionales, en términos de oferta de divisas, en términos también de una política, vamos a decir, más este precavida y, y, y del gobierno federal, una política económica. Y bueno, pues ahí está. Ah, ahí estamos. eso sigue siendo muy estable. Vamos a ver, y vamos a ver también cómo lo toma el Banco Central y, y cuánto nos va a subir también la, la tasa. La única enseñanza que nos ha dado el Banco Central, o sea, el Banco de México, es que sigue la pauta y sigue los pasos de la banca, de la Reserva Federal. Así que también, si la Reserva Federal incrementa las tasas de interés, tampoco va a causar muchos muchos este eh, problemas, porque en términos de las decisiones que vienen por, y de las expectativas, en, porque. Eh, eh, en lo general, va a haber la expectativa de que también el Banco de México vuelva a hacerlo, igual que la Reserva. Claro, Federal. claro, digo, sí, sí, sí, y, y además no solamente el Banco Central Mexicano, también varios bancos centrales van a seguir lo que diga la FED, así que bueno, pues eso va a ocurrir. Entonces, tema de inflación, tenemos para rato todavía. O sea, no es algo que se nos vaya a acabar y al próximo mes. No, porque porque todavía hay fuentes eh, inflacionarias que, que se mantienen activas, que se mantienen impactando a las economías y por otro lado también existe eh, inercias que las inercias propias eh, no, no no terminan pronto, pues no son que de la noche a la mañana dejen de existir, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues ya, ya saben no quisiéramos hablar de esto, pero pues ya ya está en el en, el, eh, en en, la, en el imaginario colectivo de, de, de muchos en esta en esta ciudad y en este país pero bueno, pues en otras cosas este del crecimiento, Luis, traías una nota no de, de cómo pero vamos pues ya, eh, para julio, para lo que es la medición que se hizo para el mes de julio eh, pues la economía mostró todavía un relativo estancamiento de, de un mes a otro eh, y en términos aun cuando eh, la, la, el mes de julio tuvo un crecimiento relativamente mayor al mes de julio del año pasado, es decir, del 2021, y si anualizamos este, de julio a julio, eh, la tasa de crecimiento de toda la economía mexicana está en un 1.8%. 1.8. Pues está en el nivel de prácticamente de todas las economías… En el promedio. En el promedio. En el promedio. No. O sea, es, es decir, como cuando todos sacan seis de calificación, ¿no? Dice, no van bien, pero bueno, pues todos vamos en el, y en el mismo. Pues no, no, no se puede decir, como dicen eh, mal de muchos, consuelo de contos, pues es aquí, este, aquí el tema es que tenemos que reconocer una cosa y eso pasa desde el principio del siglo XXI. Bueno, de hecho también fue parte de lo que pasó a mediados de, de, de la última década del siglo XX, y es que la mente, la, las economías ya llegan a, llegaron a un momento de, no sé si de maduración o de etapas de rentabilidad ya de eh, menores que las economías no están creciendo las economías desarrolladas no están creciendo a otro ritmo, solo la economía china y, cier y alguna vez en cierto momento alguna otra economía asiática. Y, y está creciendo por debajo de lo que normalmente crecía. Que crecía. Entonces sí. ya hay pues un tema estructural, ya hay un tema de largo plazo y luego vienen las crisis que impactan más, claro que eh, eh, sean crisis financieras, sean crisis de salud, como como lo mejor, los últimos dos años y pues tienen impacta más. Entonces vemos economías eh, relativamente deprimidas, o sea, economías que no muestran altas tasas de crecimiento y pero uh -huh. eso pero eso es lo que ya hemos visto en los últimos 20, 25 años. O sea, ahí está. Claro. Digo al, al final ya no, ya no ya eso de crecer. Eh, más allá del 3% o 4 o 5%, francamente, para economías maduras, es es este pues es toda una... ha complicado lo que veíamos la otra vez, hazaña, ¿no? ¿no? Sí, y, y además qué tan deseable era, como habíamos platicado, a lo mejor ese crecimiento continuo, ¿no? o sea, nada... Nada parece que en este mundo crece así. Bueno, pues nos están mandando aquí un corte rápidamente, Arthur, ¿no? Está echando. Yo pensé que nos estaba saludando, Artur, pero bueno, pues. No, era, era Arthur, Arthur siempre es muy vengativo sí. con pero bueno, vámonos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 15 minutos. Ya te buscaron los del INEGI para el censo agropecuario? Ya, les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo. Por México yo respondo. Ya comenzó el censo agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI, del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Vamos en el Inegi. Vamos por México. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. Te esperamos. Secretaría de Cultura Gobierno de México Señora, señor, joven y señorita Para el antojo, para el encargo Para el café o en el mercado Ya sea la torta, el helado Una boleada de zapato O un pago en algún lado Una moneda de 20 Su mejor aliado las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. Ya estamos aquí en Solo Negocios. Y bueno, este, precisamente estamos hablando de la situación que está viviendo ahorita el país. Pues... Eh, producto, obviamente, de una situación mundial, ¿no? que estamos viendo una inestabilidad a la mejor económica, estamos viendo también, eh, ahorita en los comerciales veíamos que, que el Banco Central de Suecia, para que no nos sintiéramos ahí solos en el en el mundo, el Banco Central de Suecia esta mañana subió las tasas de interés al eh, 100%, o sea, es decir, puntos. No, no, eh, 100 puntos, ¿no? 100, 100 puntos, por ciento. Sí, sí, perdón, 100% no, 100 puntos base, o sea, es decir, un 1% cosa que es bastante alto bastante elevado, eh, como decíamos de, de estos riesgos que tienen las economías europeas, pero también hay, hay que aclarar en principio que eh, Suecia eh, sí pertenece a la Unión Europea pero no está dentro del eh, ámbito del euro, de decir, la zona no, euro no, no maneja esta moneda común europea maneja de hecho la corona y eh, pues toma sus propias decisiones en términos de política monetaria que siempre, la verdad por ser del tamaño que es Suecia ante otras economías europeas como la alemana, la francesa, eh, que manejan el euro, pues la verdad es que eh, está muy atada la política monetaria de, de, de Suecia. Y esto es como un anticipo de lo que podría pasar en, eh, con respecto al Banco Central Europeo, ¿no? Claro, sí, sí, digo, no y, y al final de en todos, ¿no? Eh, sobre todo porque estábamos leyendo algunos reportes que esperan, a mí se me hace muy exagerado, pero bueno, o sea, esperan que también Estados Unidos vaya del 75 al, al, al, al 1% del incremento, cosa que se ve poco probable que se vea el 1%, pero muy probable o muy seguramente el 0.75%, que aún así sigue siendo, como dijimos, elevado. O sea, ya ¿Qué va a pasar? Pues mañana vamos a saber qué, qué, qué ocurrió, pero una cosa que decíamos es que las hipotecas, pues prácticamente se, se fueron para arriba. Se o sea, disparan. Eh, bueno, sí. la, las eh, los contratos hipotecarios actuales y de lo que viene, pues claro que van a hacer, este, van a tener ese problema. Quienes contrataron eh, hipotecas eh, eh, en los años anteriores, pues varios ya están incluso en términos reales pagando menos. Claro, sí. O sea, en realidad el, el, el interés que tiene la hipoteca que tenía hace dos años contra el interés que pagan hoy algunos instrumentos como pudiera ser CETES, ya actualmente CETES paga más que el, que el, que el interés que cobran las hipotecas, de, de al menos de, de año pasado, es que bajaron mucho las tasas cuando eh, estaba la pandemia, precisamente para soltar dinero y, y abaratar digamos, ese dinero y ahora están haciendo todo lo contrario para recuperar el espacio. Eh, la realidad de esto es que las tarjetas de crédito pues si puede no la use o pague totalmente sí, no, a su ver, deuda eh, una hipoteca tiene sentido en la medida en que en, eh, por eso hablamos de que en términos reales ya es muy probable que varios estén pagando menos y por qué razón porque eh, la moneda está perdiendo valor vamos si alguien paga no sé 10 mil pesos eh, mensuales de hipoteca desde hace 5 años y como son pagos fijos ¿sí? normalmente entonces, los 10 mil pesos que estábamos pagando hace cinco años no son los mismos 10 mil pesos que pagamos ahora. Es uh -huh. decir, valen menos. Eh, en cualquier sistema de tasas variables, eso se ajustaría rápido, pero los contratos hipotecarios son a largo plazo y son y son eh, plazos fijos. Entonces, eh, ya en términos reales se es, es, está pagando menos. de Estás pagando los, mil, los 10 mil pesos, pero 10 mil pesos que están valiendo menos. Y si sigue la inflación cada vez estarás pagando menos. Ahora, ¿cómo, cómo te das cuenta de ellos, cómo podrías darte cuenta de ellos si realmente tu salario o tus ingresos también se están incrementando? Si tus ingresos no se incrementan al ritmo de la inflación, claro, ese era otro de punto. De cualquier que te forma decía. no lo ves tanto, no, no lo percibes tanto. Nos tocó tan bailar con la más fea. Luis. Que estás pagando, que estás pagando en términos reales menos. Sí, sí claro, sí, sí, ese es un punto también, o ¿no? sea, es decir, suben el dinero vale menos, efectivamente sí, pero no quiere decir que lo tengas. Pero, pero tu salario no es necesario eh, que valga más. Claro, Solo exactamente. Valer más si recupera la tasa inflacionaria. Claro, exactamente. Ese es, ese es el verdadero reto. Ese es el punto, ¿no? Es como que el hilo negro de toda esta cuestión, ¿no? Pero, pero sintiendo obviamente que conforme van pasando los años tiene que haber incrementos que empiecen a ajustar, si quieres en menor medida, pero que haya ajustes obviamente a ese salario. Entonces, por lo tanto, tiene sentido como dices, en la hipoteca, pero la tarjeta de crédito no. Porque, no, porque ahí son tasas variables. Exactamente, ajustan, en la tasa variable inmediatamente, se ajusta. Inmediatamente, eh, sube un 1% la, eh, la tasa base y hay una serie de ajustes para que la Y al siguiente terminas, mes le va a llegar exactamente reflejado. Es, es de tasa de interés, pues que son mayores al 50% en, en, en sí. México. Es increíble, o sea, inmediatamente vas a tener problemas. O sea, claro. ¿Dónde se van a tener problemas? ¿En, en las tiendas departamentales? ¿Las tar tarjetas de tiendas departamentales? Claro, las tarjetas la recomendación de salde inmediatamente esas cuentas. Salte de ahí porque es un, sí. es un ciclo ahí bastante negativo de acumulación de deuda muy, muy... Ahí, muy ahí va muy. a ser el riesgo. ¿Lo que es el crédito hipotecario y automotriz? No, son pocos los créditos variables, prácticamente no existen. No, no existen. Prácticamente no. no, ¿hay alguno? ¿Habrá alguno que se el, escape? El crédito automotrizista... Sí es un poco ya más elevado la tasa que, que en otros que en otros años. Sí hay, yo he visto para autos nuevos que incluso hay unos que están hasta en el 15, 16 ciento. 15, si ¿no? Es una locura. Es eso. una locura, claro, sí. eh, porque antes estaban entre el 10 y el 12 dependiendo. Claro, pero sí. Hay, y, y era caro, o sea, no. Pero hay, aquí la cuestión es que eh, estos que están al 15 y 16% son estas financiadoras que siempre han sido como más, lo, voy a usar esta palabra, más abusivas. O sea, eh, porque realmente eh, en estos momentos está pasando uno que, este pues eh, la industria automotriz pasó por un momento en el de, de baja demanda, entonces se está recuperando apenas, pero también hay mucha competencia. Claro. Entonces, tanto en la industria automotriz, eh, entonces, bueno, por eso sí vemos todavía eh, sistemas de crédito o, o planes de crédito en la industria automotriz que están al, al 11, 12%, ¿no? Todavía. Toda, toda, sí, tratando de recuperar el espacio. Lo que sí es que ahí todavía, bueno, pues si van a sacar una casa, si va a sacar un auto, pues todavía le va a ser un poco más caro, pero bueno. Al final del día también la, la misma inflación le va a dar eh, el terreno que, que pudiera perder ahorita, lo va a recuperar en los próximos años. No así, por eso le decimos en la tarjeta de crédito, las departamentales y, y, y cualquier crédito que, que sea de tasa variable, evítelos, si tiene deudas, pues páguelas en la medida de lo posible o reduzcalas, porque sí va, va a empezar a notar pues un incremento en ese pago de interés. es a lo que nos referimos eh, eh, con estos incrementos de las tasas igual también se si va a solicitar un crédito para abrir un, una tienda para, para su negocio pues también obviamente se va a ver incrementado ¿verdad? en los intereses pero, pero bueno, al final es, es algo que es para todos y lo que busca el banco central es eso, detener sí, la economía Sí, pues aquí entonces el, el, el, eh, la recomendación en términos de crédito es, si son tasas fijas, bueno este, hay, aún así hay que tener cuidado porque si son de largo plazo pues obviamente afectan todo tu proyecto de largo plazo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero si son de tasas variables como las tarjetas de crédito y como las tarjetas de tiendas departamentales, ahí sí, aléjese. No, ni las toque, o sea, ni las toque. sí, ni las toque, ni las toque, sí, literalmente. No es, y, y no se malentiende, el crédito no es malo, o sea, es bueno tener una tarjeta de crédito, es, es necesario tener una tarjeta de crédito. En estos tiempos, pero eh, también es necesario aprender a utilizar la tarjeta de crédito. Claro, digamos, hay que ¿sí? recordar como como varias veces nos los insisten eh, asesores financieros, sobre todo eh, a, a nivel de, del consumidor, que está esto de los endeudamientos de hormiga, ¿no? que tú crees que no te endeudas y lo pagas por aquí 200 pesos con una tarjeta, por allá 300 y o así, sea, y ahí te vas el mes y de repente te das cuenta que tienes una deuda importante, que no puedes solventar eh, en ese momento, eh, no puedes pagarla completamente, esto que le llaman los bancos a quienes pagan sus tarjetas de crédito así. Totaleros. Eh, totaleros, ¿no? <risa> sí. Y, este, y luego… Muy a la mexicana, ¿no? Uh -huh. También los… Sí, son totaleros y, y no genera intereses no no y no es negocio para ellos no o negocio, sea, solo sí. la comisión anual en todo caso y, y eso a veces te la perdona y eso a veces ah, la perdonan sí. Sí. y eh, bueno, entonces ya uno se da cuenta de que tiene una deuda de que en ese momento no se puede pagar toda y pagas parcialmente o haces el, el famoso pago mínimo pero no te das cuenta que lo que dejaste va a acumular intereses es decir, es como si te endeudaras más y si el siguiente mes sí. no puedes volver a pagar y entonces viene un tema de acumulación de deuda. Eh, este, eh, Estrés. Y puede ser insostenible. ¿no? no Sí, claro. no Y, ad y además una cosa que impor importante decir, cuando uno paga el mínimo de la tarjeta que sugiere, o sea, estás pagando nada más la parte de los intereses, el capital sigue si no es que se aumenta poquito poquito, pero no le reduces a la deuda absolutamente nada. Entonces no le haga caso al, al, al, al reporte que dice ese pago mínimo, para porque en realidad nadie se le ha beneficiado exclusivamente los bancos. Si sí, haga el el caso a que dice monto total, es, <risa> sí, para no generar, para no interés, generar intereses a ese pago. A ese, y si, y si puedes, mm. se puede cubrir parte de él, pues adelante, para sí. ir reduciendo ese, ese principal. Sí, o sea, al final del día si se van a deudar en deudas es mejor con un vecino, con una vecina que, que con el banco, el banco sí si no perdona. Sí, pero luego respondan las deudas. Ah, ¿eh? bueno, porque esos de deudas de familia están sí. muy complicadas. Sí, no, no, no, <risa> sí, también es, es complicado. Lo que pasa es que yo creo que el mexicano no tenemos la, la, la costumbre del ahorro y, y luego de, sumado a la no costumbre del ahorro tenemos a la, a la pues a ignorar todas estas cuestiones de financieras, de educación financiera y, y de ahí empiezan a a satanizar las tarjetas de crédito A decir que el banco es el diablo este, Cosas que no son ciertas O no son necesariamente ciertas Como tú dirías No, no Bueno, tiene su utilidad Una tarjeta sí. de crédito tiene una función, una utilidad Incluso te protege para situaciones así eh, De emergencia O emergencias, ahí está eh, Pero si la usas tú eh, eh, En la cotidianidad Y no, no tienes cuidado Ahí es cuando hay un verdadero problema y sobre todo cuando las tasas de interés están subiendo. Claro. Sí, no, digo, al, al, al final es negocio, ¿no? El, el, el, y todo el mundo si está haciendo su negocio. Si te un saldo de 5 mil pesos, por ejemplo, ese mes pagaste cierto interés, el siguiente mes vas a pagar más de interés y el siguiente mes más de interés. Y así te la llevas. Y así te la llevas. Sí, entonces por eso le decimos y, no, y le insistimos, dado que los bancos centrales están pegándole a las tasas de interés, usted guarde la tarjeta de crédito, sáldela y así manténgase. Y de ahí se tranquiliza y su única preocupación va a ser la inflación y no necesariamente los intereses. Que en esta época nos van a generar muchísimos, muchísimos dolores de cabeza a nosotros, en particular a los mexicanos, pero también a norteamericanos, suecos, ahorita que estamos viendo no, pues es que todo es, el mundo. Es un incremento generalizado de las tasas de interés eh, en todo el mundo, ¿no? Sí, así estamos, pero pues bueno, pues ya dicho esto, nos está mandando a corte Artur. Este, vamos rápidamente a un corte y regresamos.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 Morena, la esperanza de México. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, "Yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM." Noticias, noticias, entretenimiento, entretenimiento, deportes.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues regresamos, ya aquí estamos en, en Solo Negocios y nos estuvo mandando por aquí este what's, eh, este eh, Alejandro, Alejandro Sandoval, que está pendiente de que no digamos algo que no tengamos que decir, ¿no? Siempre nos anda vigilando. Entonces, este, nos pasa precisamente un, una, una noticia que, que obviamente todavía. No es, vamos a decir, un hecho o, o todavía falta, eh, este pues obviamente que, que entre o que pase por por algunas cuestiones de, del proceso legislativo, es una iniciativa que se mandó al Senado y que obviamente tendría que pasar al, al Pleno, donde eh, este pues ya empieza a discutirse el, una reforma al, al cambio de, de, de las vacaciones o a los días de vacaciones, que por ley... El, el la que la, la ley federal de trabajo pues otorga vamos a decir a, a los trabajadores y que obviamente el patrón pues, tiene que cumplir no y entonces eh, las reformas vendrían sobre los artículos 76 78 que repito no es bajo ninguna circunstancia es un hecho todavía sin embargo ya está eh, este en revisión está la iniciativa y todavía le falta un buen un buen tramo sabemos que Muchas iniciativas se caen ¿no? en, en, en ese tramo, pero pues ya ya ya es algo que, que, que se va, vamos a ir vislumbrando. Y quedaría de la siguiente manera, o la propuesta viene de la siguiente manera: por, por eh, los años laborados, o sea, si una persona cumple un año laborado, normalmente tenías una semana, ahora son 12 días, o sea, se pues están yendo un poquito más de, eh, 12 poco menos. Días hábiles, 12 días hábiles. Bueno, aquí dice 12 días, no Seguro sé si bien, sean hábiles. Pues, que el domingo de vacaciones, ¿no? No, bueno, pero normalmente te daban una semana, te daban los 7 días. Pero o sea, no incluye el día. Entonces puede ser en que. que, que yo conozco algunos patrones que sí se la juegan, ¿eh? O, o sea, que, que. ¿Cómo te pueden decir que te dan de vacaciones un domingo? El, el domingo que ya estaba ah, consagrado. Sábado, no son entonces son 12 días. Año 2 serían 14 días. Año 3, eh, 16 días. O sea, prácticamente por cada año subiría un, un, unos dos días. Por 4 años serían 18 días. Por 5 años, 20 días. Y luego, ya de 6 a 10 años deja de crecer, pero, o sea, es decir, tenemos un lapso de, de, de 5 años que tendría 22 días el trabajador derecho a descansar, de 11 a 15 años, 24 días, de 16 a 20 años, 26 días, de 21 a 25 años, 28 días y de 26 a 30, 30 días. Ya de 31 a 35, obviamente ya 35 entramos en una etapa donde ya sería la jubilación, y ahí tendrían derecho los trabajadores de 32 días. Entonces, eh, técnicamente, pues obviamente es una reforma que, que de aprobarse impactaría eh, este pues de una manera fuerte eh, este, el, el eh, sobre todo las, las cuestiones de finanzas de, la, de las empresas. Eh, porque tendrían que estar haciendo cambios obviamente primero erogando más dinero porque obviamente son vacaciones pagadas y también obviamente pues tendrían menos tiempo a la mejor al trabajador sin embargo bueno pues ahorita apenas que está en un dictamen que, que está por revisarse y, y, y ver si, si realmente termina por aprobarse yo, yo aquí lo que creo es que eh, esta ya era una discusión anterior recuerda que hubo varias eh, este eh, consultas y, y luego además notas periodísticas en torno a cuál era este el ideal o en su caso la, la mejor reforma en términos de días de vacaciones para, para, para los trabajadores. Y bueno, ahí había varias posiciones, pero en lo general el consenso era que sí se incrementaran los días de vacaciones. Tiene un sentido, porque no se está discutiendo en este momento, como en varios países ya incluso que se han tomado decisiones sobre ello, no, no. se está discutiendo, lo que sería la reducción de la jornada laboral claro, las horas de trabajo horas de que trabajo, también es, es, otro tema, que porque, es otro tema pero sí. lo que se está discutiendo son los días de vacaciones y de alguna forma que eso implique como un incentivo eh, que el trabajador vea como eh, eh, algo positivo, un aliciente, vamos a decir, para que esté más comprometido en su propio trabajo, para que esté más entregado. Para, para que se recupere. Sí, y, y bueno, la verdad, la verdad es que incrementar los días de vacaciones es bueno, pero fíjate que eso se está discutiendo solo en el sector privado. en El sector público sí tiene otra lógica, sí, o sea, la verdad es que... No hay menos de 40 días de vacaciones. Y además, hay veces y, y en el sistema educativo, particularmente, están hasta 60 días de vacaciones. Claro. Tengas ya para un año trabajando, ya tienes tu derecho a 60 días de vacaciones. No, también el índice ¿no? Son las dos semanas de vacaciones de semanas. Que es Semana Santa, pero te dan dos semanas. No sé por qué razón, francamente, ahí sí no sé y luego son eh, cuatro días cuatro semanas de verano, incluso a veces pueden ser cinco y son las dos semanas, a veces pueden ser tre, tres de, de, de diciembre. de diciembre Entonces eso se puede convertir de 60 a 75 días de vacaciones claro. en el sector público, pero particularmente en el sector educativo. Bueno, pero pero hay que aclarar, así como el sueldo mínimo, como una vez lo dijiste, eh, este estas vacaciones es lo mínimo que puede tener un trabajador. O sea, si puede tener más si, si el patrón ah, no, no, si, en la empresa, si en la empresa hay sí. otra política, ahí está, pero ese es para garantizar un mínimo de un días mínimo vacacionales de, Sí, exactamente. Entonces está de ahí. Lo que decías también de las horas laboradas. O sea, estoy viendo aquí una nota que por lo menos hay 8 millones de personas en este país que trabajan más de 56 horas, ¿de acuerdo, bueno, al Aline? Es eso es un crimen. Sí, o sea, más de 56 horas al bueno, la Bueno, pero semana. además esa encuesta es también, puede ser no solo. Para el caso de eh, empleados de empresas, sino también para autoempleados. Sí, ¿no? Y también informales. Y autoempleados sí, e informales. Sí. Eh, es decir, hay que ver eh, en dónde está la mayor gravedad del asunto. Pero si a una persona que tiene su pequeña empresa, su, vamos a su negocito por ahí, y le tiene que dedicar tantas horas para poder tener el ingreso suficiente. Claro, no no no, sí, no, sí, sí, no, sí no se puede decir el mismo, eh, voy a recortar mi, mi, mi horario de trabajo y ahora voy a trabajar. O, voy a trabajar diaria. menos porque no, no entra el dinero. No, puede pues ser que, un taxista que puede ser que le dedique más tiempo, puede ser también alguien en una tienda de abarrotes que le dedique más tiempo. Pero la realidad es que 56 horas sí está ya no, ya, es, ya es complicado. Demasiado, es demasiado. No, hay, no hay bienestar, con 56 horas de trabajo no hay bienestar. eso y, y lo que me llamaría la atención, ¿es un máximo o es un promedio? No, no, no, son 8 millones de personas que están más o menos en 56 o sea no es el, el común pero pero vaya oh, es sea, un número grande entonces por ejemplo de acuerdo de acuerdo a esto a esta, a estos resultados del Enoe eh, más o menos el 26% de las personas que tienen más de 56 horas a la semana de trabajo son, como tú dices, comerciantes, y otro 21% está clasificado como trabajador industrial. Ese sí es, ese sí es grave. Ese sí, ya sería, ese sí es grave. Porque ahí la empresa lo está llevando a. Seguramente hay una lógica de horas extras. Eh, pero pues es finalmente ese y, encadenamiento y 14% de esa población es operador de transporte, o sea que yo creo que es algo más grave todavía pues sí, como en lo que v, el, el, el, no, no, no, deja tú o sea ah, como, de, los de los trailers, como ocurrió ya trágicamente ahora en Villa Humada, pues eh, vemos que hay muchas personas que están atrás de un volante y que también vienen con muchas sí, horas porque de... si sacas un promedio de horas trabajadas para esas 8 millones de personas estás diciendo que trabajan 9.33 horas diarias de lunes a sábado. De lunes a sábado, sí. No, no, no descansan el, el, o sea, el sábado el Asumiendo que el domingo es libre. Asumiendo que se los den, sí. sí asumiendo o, que o les o den. Que puedan las personas que son autoempleadas, sí, el domingo es libre. Menos 24. O sea, solo les quedarían aproximadamente 14 horas 14 horas, fíjate, nada más, aquí es que esto se pone pues, se, se pone rudo, ¿no? 14 horas eh, no, en donde no se trabaja, pero sí se pueden dedicar al trabajo, por ejemplo, lo que sería el tiempo de transporte de la. Ah, casa claro, debería tomarse, claro, puede ser o sea, más aparte tiempo. Aparte de las 9.33 horas, seguramente se tomarán. ¿Por tu media hora? A no, de, no, no, no, no. Pues yo creo que una, puede poner una hora de, de, de vuelta. 9 10, 11 horas dedicadas al trabajo, vamos a ponerle 11 horas dedicadas a cuestiones del trabajo, entre transporte y este, estar presentes en el trabajo. Sí, claro, entonces es una situación que como decías, por un lado son los días vaca este, que se te de vacaciones, te quedan 13 horas, menos ocho, que normal, que... Vamos a poner que las ya trabajaste. Que siete horas de sueño. Tu hora de comida. La, ya o sea, solo dos... te quedan, después de las horas de sueño, cuatro horas. Cuatro horas para preparar alimentos, eh, hacer eh, limpieza de la casa, atender otras cosas. Entonces, ahí la pregunta es: ¿eh, ¿dónde está el bienestar? Claro, sí. De hecho, ese es el punto que, que están señalando eh, eh, en esto. Cuando se trate de regular eh, eh, las horas ya, ya elaboradas. Normalmente, ya como es, es, bueno, no es noticia, ya lo sabíamos, eh, dentro de los países de la OCDE, México es de los países que más trabaja, ¿no? Más horas. Que trae un promedio de 2.128 horas al año. Es que más trabaja y los que menos ingreso per cápita tiene. Claro. Eso es un problema. No, claro, claro. Ese es un problema. Haga de cuenta que su carro consume cada vez más gasolina. Okay este En dinero y en reflexiones, pero avanza menos kilómetros. Ese es el, el, el equivalente ¿no? a lo que nos está ocurriendo en México. O sea, trabajamos mucho, pero ganamos poco. Que en términos generales se llama productividad. No es otra cosa ¿Qué, más que. que tiene que ver con la productividad. Sí, con ¿no? la productividad. Si fuéramos más productivos, en realidad trabajaríamos menos, pero ganaríamos, ganaríamos más. más. no Eso es de acuerdo a, a, a los teóricos eh, en la economía. De hecho, bueno, esa es la idea general, es que el, el ingreso real de la población tiene que estar, el salario, en este caso el salario, está vinculado a la productividad, lo cual a veces no es tan cierto, sobre todo en los modelos concentradores como el mexicano, puede estar incrementándose la productividad, lo cual haya ocurrido y el salario real el salario baja, va, para abajo. va para abajo, entonces ahí sí. hay un problema de modelo de concentración. Bueno, en, o sea, la en, riqueza en, se va Acá en a área le dicen pocos. de otra manera, pero... pero sí, que pero luego sí. reproduce eh. esquemas de desigualdad. Claro, o... sí, sí, pero al final la, la idea debería ser esa, ¿no? O sea, que eh, en cuanto mejora la productividad, mejoran los salarios y se entiende también que el bienestar, porque la gente va a tener más dinero y más tiempo, vamos a decir, para, para sus sus labores, lo que los números nos están diciendo otra cosa. Ahora, en cuanto a las vacaciones, bueno, pues ya, ya tendremos que, que, que seguir esta nota, también es algo que, que le impacta obviamente al sector eh, productivo en el sentido que hay que pagar, alguien va a tener que Pero pagar mira, esto. Eh, eh, sí tenemos que ser muy claros en esto, eh, la idea de reducir las jornadas laborales que tiene que ver con una economía que está siendo más productiva y la idea de incrementar eh, días vacacionales, eh, solo puede tener resultado en el bienestar si sí, y solo si sí. eh, lo pueden aprovechar los trabajadores pero si tú tienes más vacaciones y lo usas para trabajar en otra parte para obtener ingresos adicionales si tú reduces tu jornada laboral pero la usas eh, lo, las horas que te quedan a otra vez para una especie de doble jornada laboral francamente no tiene sentido en términos de bienestar Sí, sí, sí, digo sí te entiendo, pero también sería muy muy injusto decir bueno, o sea a ver te estamos dando tiempo para que descanses y lo ocupas para trabajar, pero oye cuando no te pagan bien y no es para que descanse es tiempo de ocio que es algo claro. normal no no es tu derecho el, el ocio no es no debe ser una palabra mal eh, mal vista o sea el tiempo de ocio es un tiempo de recreación de descanso de esparcimiento de reflexión de varias cosas pues eh, es, y es y debe ser entendido así Claro, sí, pero no es pero, que ah, estás de ocioso en la maca y con un coco. Bueno, pues ¿no? cada quien puede como, como. Pero el tiempo de ocio tiene su sentido, ¿no? Claro, no, no. Y además como te digo, tu derecho, ¿no? Hay, hay un derecho, vamos a decir, a, a ese espacio. El punto es también como está ocurriendo ya en Estados Unidos, en muchos de los casos tienen dos empleos. O sea, muchas personas, porque no les da un empleo nada más. A partir de este, este este tipo de negocios como Uber y los de... Bueno, porque aquí, aquí hay un tema de que los claro. precios están más allá de claro, esperado. No, no. Aquí ya ingresos. tenemos historia en eso. Ya, Entonces, ya. No. Y es lo que te digo, o sea, en términos de largo plazo, las economías están teniendo este problema, un problema estructural de crecimiento, un problema estructural de precios y de bajos ingresos. Eso okay. sí es un problema. Entonces, para allá ah, vamos. Pero bueno, pues son cosas que... que Vamos a estar viendo, y pues de todas maneras estamos también todos viviendo, ¿no? Bueno, nos damos a corte, nos está mandando rápidamente Arthur y vamos a regresar rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos.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 Ok, regresamos aquí a, a Solo Negocios, como todos los martes que le, que le decimos, eh, este a, en punto de, de 4 a 5 de la tarde, pues eh, estamos aquí y le agradecemos de antemano que nos acompañe en, en, en este espacio. Eh, mi nombre es Manuel García y está platicando con Luis, precisamente de algunas notas que, que se venían como el caso de esta propuesta de que... De, el incremento ¿no? de los días vacacionales, yo sé que todo mundo va a tomar como buen eh, este como buena noticia, en caso que se, que se aprobara, son más los que van a estar contentos que los que no, porque al final del día son días libres, incluso hasta para los que tienen que pagar el, eh, el, el día de descanso, pero bueno, pues ahí, ahí está la nota, hay, hay otra nota que, que es importante y yo creo que aquí es donde otros tantos no van a estar muy contentos con, con, con esto que vamos a platicar, pero pues son cosas que nos ocurren, particularmente en este mes, que son meses eh, este, donde se hace la planificación de la ley de ingresos y, y, y, este, y la de egresos ¿no? para el próximo año, porque que tiene que ver con los presupuestos. Y en este sentido hay una noticia que ya está circulando donde Chihuahua tendrá nuevos impuestos ¿no? y va a mantener eh, aumentos fiscales precisamente eh, de 2022. Sí, en el 2023. El proyecto de presupuestos de egresos estatal ahora contempla un nuevo impuesto de 4.5% y adivine usted dónde le va a pegar, ¿no? Y, y, y porque le va a pegar, o sea, a muchos, y es en las bebidas alcohólicas, ¿no? Y también otro que va a ser una tasa de un 3.5% en el impuesto sobre nómina. Un impuesto que dicho sea de paso, a mí todavía no me queda claro cuál es el, pro, el propósito del impuesto sobre nómina porque entre más trabajadores tengas, pues más pagas, en realidad sigue siendo bajo, eh, porque ahorita puede llegar hasta un 3.5, hay que ver que no, no se aplica en todas las veces directamente un 3.5, sino que hay una un tabulador, pero al final del día como pareciera que te castigan por contratar más gente. Pero bueno, es una perspectiva, eh, este entiendo yo que el gobierno del estado no tiene muchas formas de allegarse recursos propios, entonces eh, eh, utiliza obviamente este, este tipos de mecanismos para generar sus recursos. Lo importante aquí es que eh, a partir del 1 de enero del 2023 eh, habrá precisamente este impuesto del 4.5 a las bebidas alcohólicas, eh, este aumento obviamente no va a incluir los impuestos al valor agregado ni especial, el famoso IEPS que, que se carga las cervezas, pero se va a aplicar en, en la parte de la venta final del, del, del producto, ¿no? Con excepción de las cervezas, ¿no? Ahora sí, ¿qué que, que consideramos? <ríe> qué considerados de la, ca, de la Caguama. Sí, ¿qué, qué, qué considerados y el propósito o a dónde se va a ir este recurso o por lo menos es lo que dicen los legisladores y el que está proponiendo este este, este impuesto es que parte de este cobro se va a dirigir al presupuesto de las universidades, ya sea la autónoma de Chihuahua y la autónoma de Ciudad ah, eso, de eso eso dice. Eso dice. O sea eso In, eso. Independientemente dice. del, del impuesto universitario, eh, aparte habrá, habrá va a haber una, una uh -huh. ya ves que le deben LAN aquí a la a la UACJ de todas maneras. Entonces, este eh, al final este que este impuesto de las bebidas uh -huh. alcohólicas pues busca bueno balancear. lo que hay que decir es que de la estrategia de impuestos especiales uh, que, que usa el sector público sobre cierto tipo de bienes particularmente eh, en economía se le llama, a ver, no me quiero poner muy técnico, pero son bienes que la población considerará o como necesarios o, o bienes que considera como eh, dentro de su canasta de consumo como indispensables o como básicos o como que tiene poca disposición, vamos a decir, eh, subiendo el precio a, eh, a dejar de consumir. A este tipo de bienes se les llama bienes inelásticos, de demanda inelástica. Y cuando suben los precios de estos bienes, por ejemplo, que una empresa sube un precio de un bien de este tipo, sus ingresos de ventas tienden a ser mayores porque no se reduce tanto el consumo. Cuando suben los impuestos de este tipo de bienes, eh, los, eh, la recaudación fiscal tiende a incrementarse. ¿Por qué? Porque es el consumo se mantiene. Es, es, es decir, sí si baja, sí, la, la expectativa es que baje, pero no tanto. Eh, no tanto como lo, eh, la proporción de, de incremento de los precios. Entonces, eh, esa es la idea eh, de, a, a este tipo de bienes. Curiosamente, las bebidas alcohólicas están consideradas como parte de estos bienes inelásticos, por eso se les aplica. Se puede considerar a veces que tienes un propósito o sea, la leche no. de salud, por ejemplo. Claro, sí, sí, un de o sea, de te, te incremento, te pongo impuestos para que no consumas tanto alcohol, pero está demostrado que eso no es. La población no piensa así en general, en términos de promedio, el consumidor promedio. La, el consumidor promedio dice: no, eh, este para mí el alcohol es. Y, Primero pisteo, eh, después lo demás. Después de, entonces, eso es un poco así, es su es forma de verlo inelástico, eh, que es un término técnico en economía y entonces la expectativa es que los ingresos fiscales como bien dice la nota pues incrementen ya el destino pues es otra discusión no de, de, de ya el gasto que se haría con ello pero pero eso está pasando de hecho eh, eh, lo que a mí me llama la atención ahora es que el estado mismo el eh, me refiero a la no al estado mexicano sino el estado de chihuahua está eh, aprovechando pues su la facultad de también aplicar impuestos especiales porque los mismos licores tienen impuestos especiales federales. Sí, ya tienen. O sea, ya, tienen. ya tienen. Y entonces también, en este Mariano caso. Una sobretasa. En este caso también lo, lo tendrá, lo hará algo el gobierno local ante las bebidas alcohólicas. Lo que no sucede, y francamente ahí sí yo no sé si lo puede hacer, pero me parece que no. Eh, por ejemplo, con las gasolinas, ¿no? Las gasolinas, todo el mundo sabemos que tienen un impuesto especial, ¿no? Eh, por cada litro más o menos son cuatro pesos, entre 3.5 y 4 pesos de impuesto especial, no del IVA, que es otra cosa. Y, y Pero eh, localmente no se le aplica impuesto especial, es decir, la autoridad local no puede aplicarlo. Eso es lo que yo no sé si puede o no puede, como en este caso se está ocurriendo con las bebidas alcohólicas. Aquí, aquí en este caso, de acuerdo a la nota, se aplicaría a la venta final de bebidas alcohólicas, es decir, una sobretasa de las tasas sí, que sí, tenían. Sí, sí, así es lo mismo, es lo mismo. Este, Cuando dice la venta final, final, eh, a, a, a final de cuentas, quienes sí. terminan pagando el consumidor. Ah, sí, claro, sí, no, no, no, eh, eso, es, eso es un hecho y eh, el único, el único, la única bebida alcohólica que se salva o que se exceptúa aquí es la cerveza. A una tasa de 4.5% de lo que no se va haya a estar poniendo. Rebelión. Porque también los impuestos causan molestia. Claro, no, sí. claro, claro, claro. Entonces, o sea. bueno, este, pues sí, los tequilas. Que los le pongan mezcales, el impuesto a la leche, los, los, dirían algunos. ¿no? Que, eh, que le pongan a la leche. Los mejor, tequilas ¿no? y mezcales, grasas, este, sí, sí, sí. eh, whiskies, todo esto, vodkas, pues tendrán, eh, vamos a decir, un impuesto especial adicional, eh, más, eh, que no es el federal, sino ahora local. Y bueno. No las cervezas, porque tal vez ahí sí cause un malestar general. No, no entiendo el, el, el cuál es el caso de no, que no, no fueran a las cervezas, pero en este caso eh, lo que te decía es que lo mandan supuestamente el presupuesto que se va a obtener a partir de este impuesto a las universidades. Yo te decía que a lo mejor ahí hay una cuestión, desde mi óptica, no muy correcta o no moral, porque terminas tú por validar que la gente. Este, tome. Te voy a decir porque los impuestos tienen... O sea que tú esperes que sí tome para que sí pague impuestos. No, sí. Hay, hay, es que ahí te va. Es que mira, los <risa> impuestos no hay que perder de vista que tienen diferentes propósitos. Pueden ser recaudatorios, por un lado, o pueden ser a lo mejor inhibidores de ciertos productos. O sea que en este sí, caso... Sí, un impuesto se puede aplicar, como tú bien dices, para inhibir un consumo o incluso inhibir una producción contaminante. Claro. podría ser, o, o incluso, por ejemplo, como los aranceles. Un, un impuesto que está diseñado para no cobrarse. O sea el arancel, te pongo yo un arancel si traes un producto, pero el propósito no es cobrar ese arancel o ese impuesto, sino que la gente deje de, de, de comprar de adquirir, en el extranjero así. Ese es el propósito. Me imagino yo que al poner en bebidas alcohólicas tiene más o menos el mismo propósito. No creo yo que lo use con un afán recaudatorio. Yo sí creo, yo, yo creo que están muy identificados este tipo de bienes y series como las gasolinas, como las bebidas alcohólicas, como las bebidas azucaradas. Que, que es más eh, un afán recaudatorio que más que detener... Están, que de tener están el... perfectamente identificados como in bienes inelásticos ahí es donde entra la economía y dice es que son bienes inelásticos. Oh, es que aquí la discusión está larga con eso. O entonces o sea, es ahora que... sí sí hay, sí hay un fin recaudatorio porque No sea, pueden disfrazar de que no es que para que no tome la para gente... Para que la gente no tome por ejemplo el caso de, de los cigarros entonces sencillamente como está vamos a decir demostrado que son bienes inelásticos como lo había explicado anteriormente o sea, ¿qué otro fin puedes tener si ya sabes que aunque se incremente el precio, ya sea de un por una empresa o por el gobierno a partir de impuestos, si ya sabes que aunque se incremente el precio final, el, el consumo eh, se mantiene eh, relativamente se mantiene. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Claro, o sea, simular por un lado que, que es para el bienestar. Sí, de no la... creo que la gente sí, porque... de, las, de, o de la Secretaría de Hacienda, sea federal o local, no lo sepa. No, pero es que a lo que voy, <risa> se me hace demasiado perverso, es la pero palabra. Pero por eso te están <risa> anticipando que se va a incrementar, el, el, el que va a haber un incremento en la recaudación fiscal. Claro. Porque ya sí, cualquier bien inelástico sí. que le incrementas impuestos y se los incluyes a precio final, de, de cualquier, te va a generar a ti mayores ingresos, eso está demostrado, entonces ya lo sabes, por eso te lo están anticipando, entonces no te pueden decir, te voy a poner un impuesto para que dejes de consumir bebidas alcohólicas y además voy a recaudar más, no, esa es una contradicción. O sea, no, no, no, está. Pero, pero la contradicción es que todavía lo utilices para la educación, como pudieran decir, ¿saben qué? También para no, la bueno, parte de pero salud. está bien, o sea, vamos a decir, hay otros propósitos y me parece me parece adecuado okay, pero por bueno. ejemplo, si lo dedicarás a salud tendría más lógica, ¿por qué razón? porque la vida alcohólica te provoca problemas sí, de bueno, salud para y problemas de salud pública pero bueno. sí, ¿sí me explico? Sí, pero, pero bueno, bien. pues son cosas que tenemos que, que, que ver, se nos acaba el tiempo y, y, y llegamos a, al final del programa y bueno, no nos queda más que agradecerle su Muchas su gracias paciencia por, por y nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio mañana eh, a esta misma hora Alejandro Sandoval